Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida. Eh, hoy estamos aquí para compartir contigo un vídeo que es sobre un ejercicio de pulmón. A este ejercicio se le llama Despertar el Chi y también pertenece al chikun, medicina tradicional china. Eh, por los tiempos que estamos viviendo, el pulmón y el sistema respiratorio es el que está más afectado, así que he pensado que compartir este vídeo puede ayudar a fortalecer nuestros pulmones. Vamos a partir desde la postura de Gucci, como ya hemos aprendido en otros vídeos y vamos a recoger el Chi de la tierra, lo subiremos, lo enviaremos al universo, lo sostendremos y luego bajaremos. Este ejercicio va acompañado de un color, el color del pulmón que pertenece al elemento metal, es el blanco plateado. Así que vamos a empezar. Haré uno de frente, me pondré otro de lado para que veáis cómo va la espalda. Y mínimo mínimo se tiene que hacer tres veces. Y el máximo de veces que se puede hacer este ejercicio son 64. Yo recomiendo que con tres veces eh, es suficiente y lo podemos repetir durante el día pues, otras tres veces más. Empezamos. inch Ex. Bajamos con la espalda lo más recto posible cogemos el chi de la tierra sentimos esa energía en nuestras manos la vamos subiendo a la altura de los ojos giran las manos la enviamos al universo y sostenemos el peso del universo desde aquí visualizamos una ducha de color blanco plateado Hasta que empezamos a sentir el hormigueo en las palmas de las manos. Vamos. In. Amnea. Exhala. Int, In. ahora me pongo de lado, para que veáis la espalda. In. una vez más si cierras los ojos quizás te es más fácil ver el color Empezamos. In. Ex. Pues hasta aquí el ejercicio de pulmón, despertar el chi. Gracias y hasta la próxima.